Llegan nuestros 15 días de oro de pescadito frito en todos los restaurantes Los Mellizos. Del 23 de octubre al 8 de noviembre, más de 20 variedades por solo 6,90€ la ración. Ven a disfrutar del mejor pescadito frito, mariscos y arroces. Infórmate de nuestros días especial celíaco. Visita nuestra página web www.losmellizos.net